¿Te has preguntado por qué es necesario que denunciemos la corrupción si somos testigos de ella? La corrupción afecta a toda la sociedad. Al denunciar la corrupción, ayudas a que esto no aumente y que los corruptos no sigan beneficiándose de sus actividades y perjudicando al resto de la ciudadanía. Cuando denunciamos, podemos generar un cambio real. La denuncia es la herramienta con la que los ciudadanos y las personas comunes y corrientes podemos atacar la corrupción. ¿Dónde y cómo podemos realizar una denuncia por corrupción? Chile Transparente proporciona un canal de denuncias gratuito, seguro y confidencial, que funciona a las 24 horas, llamado ALAC. ALAC, Asesoría Legal Anticorrupción, brinda asistencia a víctimas, testigos y o denunciantes de hechos de corrupción que involucren autoridades y o funcionarios públicos. Este canal te permite realizar denuncias de manera anónima, protegiendo tu identidad y datos personales y tiene el compromiso de mantener bajo estricto resguardo los antecedentes compartidos por el denunciante. En ALAC se puede denunciar cualquier acto de corrupción ocurrido en ministerios y subsecretarías, municipalidades, servicios públicos descentralizados como por ejemplo CONASA y JUNAEB, empresas públicas como la ENAP o CODELCO y otras instituciones estatales. ¿Qué podemos denunciar en ALAC? Se pueden denunciar hechos cometidos y u omisiones realizadas por autoridades y o funcionarios que abusan de su poder para beneficio propio, como por ejemplo sobornos, sustracción de recursos públicos, extorsión, uso de información privilegiada. ¿Qué no es denunciable en nuestro canal? ALAC no investiga la demora de procesos administrativos de municipios, la corrupción en sector privado y corrupción ocurrida fuera del territorio nacional. ALAC tampoco puede representarte jurídicamente en un juicio, pero sí podemos derivar tus denuncias de modo confidencial a Contraloría o al Ministerio Público. ¿Qué puede ayudar a mejorar tu denuncia? Tener antecedentes, redactar los hechos con la mayor cantidad de detalles posibles y compartir evidencia. Se pueden realizar las denuncias de manera online en denunciacorrupción.cl completando el formulario de denuncia. ¿Sigues con dudas? Revisa el material de denuncias para aprender más sobre la forma de realizar denuncias o contáctanos. Infórmate, participa y denuncia.